De la imitación de Cristo, por el padre Agustino Tomás de Kempis. Libro primero. Avisos provechosos para la vida espiritual. Capítulo primero. De la imitación de Cristo y desprecio de todas las vanidades del mundo. 1. Quien me sigue no anda en tinieblas, dice el Señor. Estas palabras son de Cristo, con las cuales nos amonesta que imitemos su vida y costumbres si queremos verdaderamente ser alumbrados, y libres de toda la ceguedad del corazón. Sea pues, todo nuestro estudio meditar la vida de Jesús. 2. La doctrina de Cristo excede a la de todos los santos, y el que tenga espíritu hallará en ella maná escondido. Pero acaece que muchos, aunque a menudo oigan el Evangelio, gustan poco de él, porque no tienen el Espíritu de Cristo. ¿Conviéneles pues? si quieren claramente saber y entender las palabras de Cristo, que procuren conformar con él toda su vida. 3. Que te aprovecha disputar altas cosas de la Trinidad, si no eres humilde, ¿por dónde desagradas a la Trinidad? Por cierto, las palabras subidas no hacen santo ni justo, pero la virtuosa vida hace al hombre amable a Dios. Más deseo sentir la contrición, que saber definirla. Si supieses toda la Biblia a la letra, y los dichos de todos los filósofos, que te aprovecharía todo sin caridad y gracia de Dios. Vanidad de vanidades y toda vanidad, sino amar a Dios y servirle a él solo. Suma sabiduría es, por el desprecio del mundo, ir a los reinos celestiales. 4. Y pues así es, vanidad es buscar riquezas perecederas, y esperar en ellas. También es vanidad desear honras, y ensalzarse vanamente. Vanidad es seguir el apetito de la carne, y desear aquello por donde después te sea necesario ser castigado gravemente. Vanidad es desear larga vida, y no cuidar que sea buena. Vanidad es mirar solamente a esta presente vida, y no prever a lo venidero. Vanidad es amar lo que tan presto se pasa, y no buscar con solicitud el gozo perdurable. 5. Acuérdate frecuentemente de aquel dicho de la Escritura, no se harta la vista de ver ni el oído de oír. Procura pues, desviar tu corazón de lo visible, y traspasarlo a lo invisible, porque los que siguen su sensualidad manchan su conciencia, y pierden la gracia de Dios.